de nuevo, como he dicho antes, no voy a leer las diapositivas. Es un poco para que sirva de referencia. Lo importante es haber leído la propuesta y luego hay una diapositiva concreta que eh, explicita el texto que estamos proponiendo. Eh, la idea es que todos los recursos que asigna con LACNI están basados en la justificación de la necesidad. Y si tú llegas a LACNI y le indicas que quiere recursos para un negocio de alquiler de direcciones, se te van a negar. ¿Okay? Entonces, eh, lo que no tiene sentido... Es que se estén pidiendo recursos basados en una justificación de necesidad. Yo tengo un ISP con 3.000, 5.000 clientes, los que sean, y de repente cierro el ISP y utilizo esos recursos para alquilarlos. Eso es lo que estamos intentando evitar. Dado que la justificación de la necesidad ha cambiado, debería de reevaluarse en ese caso. ¿Esto es terriblemente lento o no va? Ahí. Eh, entonces, lo que estamos diciendo, y esto es algo común en la mayoría de los RIRS, luego tengo referencias a otros Rirs, es que la justificación de la necesidad implica que estés, conectando dirección, que estés conectando clientes a los que les asignas direcciones. Y esa conectividad entendemos que es directa, que es realmente un cliente que está colgado de un enlace del ISP, no un cliente que está al otro lado del mundo por medio de toda la Internet. Eso no es una conectividad directa. Eh, como decía hace un momento, si la justificación de la necesidad de, desaparece, lo lógico es que se reevalúe la necesidad y de hecho para eso tenemos una política de transferencias. Si tú no estás utilizando los recursos para aquello, para lo que te comprometiste a la hora de recibirlos de la CNIC, lo que debes de hacer es o bien devolverlos o bien utilizar la política de transferencias para que los utilicen otros. Pero los recursos nunca han sido hechos para hacer negocio. Eh, además, en el manual de políticas se explicita que, hay, eh, una, eh, que se trata de una licencia anual, con lo cual efectivamente el ACNIC podría, si hace falta, reevaluar en ese, en ese caso eh, si se está cumpliendo esa licencia en función de lo establecido cuando se justificó la necesidad. Ojo que no estamos diciendo que lo tenga que hacer en todos los casos, ni muchísimo menos, luego vamos a explicar esto también. Bien, ¿cuál es el texto que estamos proponiendo? Eh, hay una, sec una sección en definiciones que indica que las direcciones IPv4 son delegadas. Esto lo omitimos y renumeramos las siguientes secciones porque creamos una sección nueva eh, que tiene que ver con una ya existente también que es la 441, que el espacio de direcciones no debe ser considerado propietario. Y esta sección nueva sería la sección 1.14.1, de nuevo las numeraciones están sujetas al criterio editorial de la CNIC, entendemos que esto no es, no es algo riguroso, eh, en el que lo que hacemos es unificar estas dos secciones y además eh, reforzamos la idea que ya está, insisto, en el manual de que los recursos no pueden ser considerados una propiedad, insisto, esto no es algo que estemos cambiando, esta política no está cambiando nada, lo único que está es reforzando textos que están dispersos a lo largo del manual y que se están utilizando como criterios de evaluación de la justificación de la necesidad entonces indicamos que la justificación de la necesidad de forma genérica en el caso de las direcciones implica necesidad de las mismas para conectar directamente a los clientes y por tanto no se considera aceptable ni justifica necesidad ninguna modalidad de alquiler o cesión eh, ya sea con o sí con contra, con o sin contraprestación económica o de otro tipo. Eh, ¿Por qué insistimos en esto? Porque precisamente en la versión anterior una discusión que se produjo es ¿qué pasa si estoy cediendo las direcciones gratis? No importa, estás cediendo las direcciones, estás haciendo un alquiler sin eh, coste. Entonces no queremos utilizar terminología legal, queremos hacer eh, el, el texto lo más explícito posible para que no haya dudas de que cualquier modalidad de alquiler eh, no es aceptable como justificación de necesidad y por tanto no es aceptable si se modifica la justificación del uso de las direcciones. Eh, como he comentado antes, en diferentes RIRs esto es ligeramente diferente, pero en general eh, ha habido eh, explicaciones incluso por parte de staff, por ejemplo el caso de Afrinic y el caso de Ipinic, de que efectivamente no se considera aceptable un alquiler, incluso aunque haya cambiado la justificación de la necesidad, debería de producirse una reevaluación de esa justificación. Eh, y con esto eh, terminaría la presentación. Yo voy a contestar luego rápidamente a las, a las cuestiones que haya en el análisis de impacto. Mariela. Muchas gracias Jordi. Invitamos ahora entonces a Mariela Rocha del staff a presentar el, el análisis de impacto en cinco minutos.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 Insistimos así, tal como está redactada. Reiteramos un comentario que hicimos en la versión anterior eh, con respecto a la justificación de la necesidad para obtener direcciones. Eh, esta, e insistimos en que esta no necesariamente es la misma a través del tiempo y, hay, y aún así sigue siendo legítima. Bueno, y hemos dado este, algunos ejemplos eh, en, en, con la versión anterior al respecto. Eh,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 pues el texto de la propuesta están incluidos todos los casos posibles de alquiler. Eh, como sexto comentario asumimos que el alcance de la propuesta es para las direcciones IP que son este, eh, asign eh, asignadas con, eh, con acuerdos con Lagnic no así y con los NIRS no así este, ni otros RIRs ni tampoco direcciones legadas. Y el último comentario es con que con respecto a la justificación de la propuesta consideramos que hay conceptos que están equivocados o aseveraciones que están fuera de la descripción del problema a resolver. Eh, entonces, eh, dicho esto, no nos manifestaremos sobre puntos específicos de la justificación, por lo menos no en este análisis de impacto. Como recomendaciones, eh, la primera que tenemos es sugerir, eh, sugerimos, perdón, eliminar el texto donde dice, y especialmente la justificación de la necesidad. Nuestra sugerencia es eliminarlo. La otra sugerencia que tenemos es aclarar a qué se refieren con conectividad directa. También este, sugerimos que lo mencionado en el comentario 4, este, respecto a que está en la sección general, esté este, este, puesto solo en la sección de, para ISPs, y eliminar el último párrafo de la propuesta, creemos que genera discusión, ese último párrafo se refiere a eh, aún a redes no conectadas a Internet, también estaría afectando este, el alquiler o no de direcciones. Bueno, el impacto en el sistema de registros u otros sistemas, esto implica un incremento importante de staff. Eh, para evaluar anualmente la necesidad de los 190 millones de direcciones IP asignadas en la región. Eso es todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Vamos sí. a dar unos minutos. Sí, ponéis, a, por favor, de nuevo la vamos a dar una, unos minutos a Jordi. ¿Querés presentar una respuesta al análisis de impacto? Por favor, si le ponen la presentación y Adelante, la diapositiva 9.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 Eh, lo suyo sería que el staff nos diga exactamente qué para modificar ese texto y, y evitar que se, entie, se haga esa interpretación. Bien, eh, respecto del comentario de la justificación de la necesidad, efectivamente las políticas vigentes no indican que se pueda justificar necesidad cuando el uso de las direcciones es el alquiler. Eso está clarísimo. Igualmente, si una organización justificó inicialmente la necesidad correctamente,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 Eh, los otros comentarios entendemos que son observaciones del staff pero no no, no concurrimos con ellos y por eso no, no creemos que ni siquiera eh, podemos dar una una respuesta y con eso habría terminado mi, mi respuesta al análisis de impacto también. Muchas gracias Jordi. Vamos entonces a iniciar el periodo de, de discusión por lo que invitamos a todos a compartir sus dudas, opiniones, comentarios a través del Zoom, eh, reiteramos el botón Query en Esper, o levantar la mano, o aquí en sala tenemos micrófonos, por favor e indiquen su nombre, país y organización a la cual representan. Cada pregunta cuenta con dos minutos, y el autor tiene dos minutos para ser respondido. Eh, tenemos una persona en micrófono, Raúl adelante por favor. Hola, hola, hola. Escucha, sí, Raúl Echeverría, de Uruguay, me represento a mí mismo. El, creo, estoy 100% de acuerdo con el espíritu de la, de la propuesta. Este, creo que siempre hemos trabajado con el entendido de, bajo el entendido de que las direcciones no son para, para ser alquiladas. El, no entiendo muy bien la necesidad de la propuesta, me parece que es un poco compleja. Este, todas las cosas que Jordi ha tenido que explicar es porque, justamente porque generan dudas. De ayer en conversaciones vi que muchas personas tenían las mismas dudas de, sobre la explicación de la definición de, con, de conexión directa. Este, me parece que hace falta más trabajo ahí, en todo caso. Me parece que también hace falta más trabajo en explicar. Yo entendí también lo mismo de que esto requería una justificación anual. Ayer algunos colegas acá también estaban un poco preocupados por la carga de trabajo que le iba a implicar a ellos como operadores. Quiere decir que tampoco está, está, está claro. Este, y, y también este, me parece que pueden surgir dudas este, en cuanto a definir qué es el alquiler. Puede haber situaciones que, sean, este, que no sean binarias, que sean este, más ambiguas en cuanto a la sesión temporal de direcciones IP. Eh, y, y también ahí podría haber problemas de interpretación. Lo que nos lleva a que después este, tenemos que presentar otras propuestas para aclarar las cosas que no quedan claras y o sea, me parece que, que no hay una, una correcta, un correcto análisis de la necesidad de las cosas que se están propone, proponiendo. O sea, si bien estoy de acuerdo con el, este, con el espíritu, me parece que, este, que es compleja y no me parece bueno adoptar esta política en, las, en la situación, en las condiciones que está. Hace falta bastante más trabajo, si fuera necesario. Muchas gracias, Raúl. Voy Jordi, ¿tienes alguna...? Sí.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 junto con esa parte de la justificación de la necesidad. Existen casos, por ejemplo, de que un solicitante que detiene recursos tiene un problema de una competencia que entró a su zona y le tomó 80% de los clientes. Entonces, en ese entonces, él ya no justifica más la necesidad de los, de los recursos y en una renovación, si LACNIC la ve así, le tomaría los recursos. Entonces, son, son puntos que, como comentado por el staff,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 como ISP, que además te ofrece VPNs, claro que hay una conectividad directa. Entonces, sería interesante también clarificar estos puntos, así que pueden generar confusión en, el, en la política. Gracias. Gracias, Henley eh, Adelante. Hola, soy Douglas de Brasil. Uh, entonces, me gustaría colocar en contra la propuesta eh, por alguno, alguno punto que voy a colocar. Primeramente sobre la, la cuestión de, de análisis de impacto y la, el gran workload que se traerá la validación de, de recursos. No es por eso que yo creo que se deba no aprobar la, la propuesta. Sí, por más que la propuesta debería ser una referencia a otro punto y que este punto trata de esto. Eh, porque si no a, a, a, a, pasamos ahora por una propuesta tuya de, de unificar. Entonces, no, no podemos hacer referencia acá, acá, todo sol, soltito en, en el manual de política. Eso es el primer punto. El segundo eh, complementar a esto es, creo que en algún tiempo iremos pasar por la, la necesidad de validación de, de uso de recursos. Y eso es una cosa que irá a acontecer, y no es de inmediato, pero se puede considerar cosas automatizadas de todo eso. Solo, solo para colocar. Segundo punto es, eh, ustedes ya deben tener ha oído hablar de un padre que recibe una ligación de una hija y ah, sí, papá, voy a dormir en casa de mi amiga, eh, cuando en verdad va ah, a dormir en casa de su novio. Es exactamente la, lo que hablamos de red directamente conectada. Eh, cuando hablamos de redes OTTs, eh, hablamos de cosas como una empresa que hace un túnel gray que origina la ruta en un punto eh, eh, para otro en verdad los, los, los, los IP están usando, eh, siendo usados en otro punto. O por ejemplo, podemos, podemos hacer un contrato de prestación de link de tránsito de 1 omega por segundo con eh, un barra 22 siendo asignado. No hace sentido eso es un punto complementario. Eh, Douglas, Douglas, pero eso serían intentar hacer trampas, ¿verdad? Sí, por por, por, por eso el manual de política no tiene que ser pensado por, para las cuestiones correctas, eh, sí para las personas de más fe y e evitar que las personas de más fe tengan sucesos. Eh, complementarmente a eso, eh, hablé sobre la cuestión eh, de. Ah, eh, un otro punto. Ah. Quebré, quebré mi línea de raciocinio. Hablé sobre la, la, la posibilidad del, del fake de, uh, de anuncio. Uh, so, ah, y sí, uh, una cosa muy importante que no se habla. Uh, alquiler de uh, IP, ¿para qué? ¿Para se si anunciar en DFZ o no anunciar en DFZ. Cuando se hace el alquiler de un barra 29, es para uso interno y se depende directamente del BGP de aquel, aquel que irá a alquilar. Cuando se habla de un alquile de un barra 22, ciertamente, casi que ciertamente, a empresa que irá, irá a tomar, uh, tomar los recursos prestados irá también a anunciar aquel, aquello prefixo por, por otra escena. Eso es un punto crucial a ser definido en, en, en esta cuestión. Uh, por eso eso. Gracias. Eh, no, no, no. no, el de bigote no. <risa> Adelante, Ricardo. Sí, bueno, yo, Ricardo Patara. hablando de mi parte mismo. Eh, como muchos ah, comentaron, eh, comparto el espíritu, la preocupación es válida, es, es meritoria, tiene sus méritos, pero no estoy de acuerdo con el texto, no creo que eso solucione el problema que existe, infelizmente y estoy en contra y, y por eso quisiera voy a repetir muchas de las cosas que ya dijeron otros dijeron otros pero no es solamente un cambio no es solamente, eh, no, no es solamente explicitar algo que ya está trae cambios crea nuevas sesiones crea nuevos requisitos la forma como está escrito el texto indica sí que hay que revalidar todas las asignaciones es la forma que muchos están leyendo Entiendo que no es la idea del autor, pero la forma como está escrito, por eso cambia, trae cosas nuevas. Eh, el tema de la conexión directa tiene muchas nuances. Eh, Douglas ya ha traído una, hay otras. Es, esa misma propuesta se está discutiendo mm. en otras partes, en APENIC ya han mencionado, en ARIN, muchas nuances. La parte de conexión directa tiene muchas nuances. Muchas... Puede ser muy complicado de comprobar que una conexión es directa o no. Por eso no creo que es la mejor solución para el problema. Nuevamente, comparto con mi espíritu, eh, de, de, con el mérito de la, de la idea, pero no creo que es la, la, la solución. Y solamente para agregar, hoy por hoy, cuando el LACNIC o UNIR recibe una denuncia y se investiga, se comprueba, se quita la asignación. Ya tuvimos casos de, de, de asignaciones que fueron quitadas por Marluz. El texto ya está ahí, ya se permite actuar en casos de mal uso. Ricardo, simplemente comentarte que... Un momento, un es... momento, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Yo te pido disculpas en, en, en la anterior pregunta, tenía que darte el, el espacio para responder a Douglas. Sin embargo, las preguntas de Douglas y Ricardo son muy parecidas, así es que tienes unos... Sí, hay mucho eco. Que no te dejan... No había no, no la, Igual, de todas maneras las preguntas son muy parecidas, así es que tienes sí. cuatro minutos. Básicamente, básicamente eh, comentar, eh, no estoy respondiendo a todas las cuestiones porque creo que, que, que puede haber duplicidades. no eh, Ricardo, comentarte que, que efectivamente eh, yo entiendo que muchas veces hacemos eh, políticas y existen políticas en el manual que son difíciles de verificar para cualquier RIR, no solamente para la CNIC, pero eso no quita que queramos hacerlas o que haya que hacerlas eh, precisamente para que queden cubiertos los casos, digamos, graves, más graves, ¿Okay? Entonces, eh, entiendo la dificultad de verificar ciertas cosas, eh, muchas se pueden automatizar, no del 100%, pero, pero se intenta, pero yo creo que eso nos, no tiene que ser un obstáculo para que hagamos normas que sean de obligado cumplimiento, aunque no siempre podamos verificar el 100% de los casos. Gracias, Jordi. Eh... Invitamos a los que están conectados en Zoom, por favor, también a dar su opinión al respecto. Reiteramos que tienen que presionar el botón Join y luego presionar el botón Q&A o levantar la mano. Vamos con el micrófono. Ariel, por favor, adelante. Hola de nuevo. Eh, bueno, mi comentario es, es bastante corto y quiero ser más pragmático. Eh, no estoy de acuerdo con la propuesta porque no estoy de acuerdo con la definición de, esta de enlace directo. A mí enlace directo me suena a enlace físico y eso me hace un montón de ruido. Eh, por estar parado en el 2022, en donde justamente estamos hablando de un montón de posibilidades de virtualización de enlaces, de hecho estuvimos viendo durante los días pasados muchas de esas tecnologías. Eh, de hecho, me, el tema del enlace me, re, me estaría recordando a la, a la propuesta de, de Ricardo del Dial-Up. No, no sé si le vamos a encontrar forma eh, a, a eso de, de, del enlace directo, o sea, no, no estoy de acuerdo por eso. Por otro lado, también hay que pensar de que y acá lo tiro como idea. Estas cosas existen. O sea, este alquiler y esta trampa que vos decís de le doy un, un enlace de 0,1 Mbps y estoy cumpliendo con, con la ley, existe. Y por ahí a lo mejor deberíamos pensar, y lo tiro como idea, en que estaría bueno lograr de que cuando esas cosas existan y de alguna manera logren evadir a todo esto, se puedan quedar registradas en el juicio. Mi mayor preocupación es que, como pasó con las transferencias, vos te acordás muy bien, dijimos, bueno, es preferible que haya transferencias y que estén habilitadas por una cuestión de que tienen que estar escritas en el juicio como son las cosas, y me parece que esto también podría tener una arista por ese lado. Eh, me, me parecería interesante, de o sea, no vamos a impedir de que estas cosas ocurran, ojalá que sí, estoy de acuerdo con, la, con el espíritu de nuevo, como dijeron todos mis compañeros, me parece que no es el texto adecuado, nada más. Gracias. Ariel, eh...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 Bien, gracias. Seguimos aquí al micrófono, por favor. Nombre, país y organización. Sí, Salvador Vaquero de México. Eh, la empresa de trabajo es Neutral Networks. Y a mí me parece que es una muy buena iniciativa. Eh, quizás aquí tenemos un tema de interpretación del objetivo, pero creo que la, el espíritu es como bastante loable por varias razones. Eh, la, la primera es porque desvirtúa el término de la necesidad inicial. Si justificó de una forma y luego está rentando, ya, ya no es lo mismo, es un tema diferente. La otra es que en el espíritu de la comunidad de Internet, eh, los que no tenemos IPs, como es el caso mío, por ejemplo, que no tenemos muchas IPs, que llegamos al último, eh, nos sentimos un poco rehenes del resto. ¿no? Y el tercero es que si realmente ya no hay direcciones IP, pues es neces es nos mueve a nosotros a promover con nuestros clientes el uso de IPv6. El, el uso del re, el, el reuso de las IPs, la reasignación de las IPs en este sentido, pues nos ve un poquito perezosos ¿no? en el proceso de adopción de IPs. Por eso me parece que sí es una buena iniciativa. Eh, lo que yo veo aquí, sin embargo, son, son dos temas diferentes. Eh, el hecho que sea difícil justificarla no significa que no tengamos que justificarla. Porque si ya vemos que es difícil aquí y allá y entonces mejor la quitamos y hacemos otra cosa, me parece que Creo que sí podemos hacer un poco más, pero eh, yo estoy viendo un tema de carga de trabajo, de cómo se justifica anualmente y si tiene que ser anual o si tiene que ver, ser por evento o algún incidente que dispare el uso de, la, de, la, de una política de, de validación de uso de recursos. Eso puede ser un tema, pero, pero eso es un tema distinto al tema de la, del alquiler. Ah, quizás aquí, siguiendo en el tema de la redacción, son dos temas que se pueden analizar por separado. Si se hace una redacción diciendo que el alquiler no está permitido porque no está justificado en la necesidad inicial y, y, y por los otros eh, temas que también son, son válidos para no permitir el alquiler, se eh, tiene que rehacer la redacción de conexión directa y trabajar en ello y tal. Y el otro tema que puede ser una iniciativa distinta es bajo qué condiciones se tiene que hacer la revalidación del direccionamiento. Porque si yo leí bien ahí decía que se puede hacer anualmente, se puede, pero no que se deba hacer anualmente. Y si el estatuto hoy dice que así es, pues entonces, y causa dudas, a lo mejor tendríamos que clarificar ese. Pero entonces serían dos iniciativas distintas. Entonces mi, mi, mi sugerencia al final es, si la iniciativa es, está bien, si estamos de acuerdo, al menos lo que he escuchado, es que puede ser que esté bien, pero la redacción no, y porque sea difícil, no quiere decir que abandonemos el proyecto habrá que ser más creativos en la redacción. Gracias. ¿Algún comentario, Jordi? Micrófono tenemos, Oscar, adelante. Gracias, eh, Oscar Robles, director de LACNIC. Eh, quisiera hacer dos comentarios sobre las aseveraciones de hoy del autor. Ya nuestros comentarios están volcados en el análisis, eh, los comentarios sobre la propuesta, pero hay dos, dos aseveraciones que el autor o los autores hacen que no me gustaría que pasaran desapercibidas porque quizá tenemos un eh, un desacuerdo en esta parte. Él dice que si tú no estás usando los recursos en aquello en lo que te comprometiste al momento de la solicitud, deberías devolverlos. Vamos a entrar en la primera parte, ¿no? ya En el deber de devolverlos es otra historia, pero no hay nada en los en el manual de políticas que establezca o sugiera que se tiene que usar exactamente como se solicitó. Si el eh, solicitante justificó, no sé, el 40% del espacio para uso residencial, no, no es que deba usarlo siempre el 40% de enlace residencial. La necesidad del ISP o del, del usuario final o de quien esté usando los recursos puede cambiar en el tiempo y eso sigue siendo válido Al menos esa es nuestra interpretación porque me parece que sería oneroso estarle pidiendo no, no muevas esto porque si lo mueves lo tienes que justificar. Entonces, nosotros no estamos considerando el que cambie la necesidad en el tiempo, siempre y cuando utilice los recursos. Sí. La segunda aseveración es que dice que no cambia nada, en, eh, que con este pretende no cambiar nada. Bueno, quizá esa es su intención. Lo que nosotros le transmitimos en la primera versión es que efectivamente entendíamos que, él estaba, que ellos estaban ingresando un texto que mandaba la revisión anual y que sugeríamos, nosotros decíamos, entendemos que no es la intención de los autores, en caso de que eh, se confirme nuestra asunción de que no, no era la intención cambiar algo, sugerimos que lo quitemos porque estamos haciendo ruido. Entonces, cuando lo mantienen en la segunda versión, entonces el mensaje es, no, sí queremos cambiar algo. Eh, no sé si se les pasó ese comentario, pero sugerimos que pongan atención a esa parte porque efectivamente eh, manda un impuesto operativo de manera significativa a los, a los en general, a, a todos los usuarios. Gracias. Gracias, Oscar. Insistir en que no ese es el, el, el objetivo, eh, capaz que ahí hay algún texto que estáis interpretando de una manera que no es la que pretendemos y habrá que re, re, revisarlo, evidentemente. El texto como estaba antes no generaba ninguna interpretación incorrecta y si no están buscando nada nuevo con ese texto, eh, me parece que es... Eh, Solo genera confusión, como pudiste escuchar en la sala. Gracias. Uh, gracias. Vamos aquí al micrófono. Adelante, por favor. Sí, buen día. Facundo Fernández de Argentina, vengo por mí mismo. Yo creo que nosotros tenemos que pensar... Está muy bajo el micrófono. si sí, no se oye nada. A ver ahí, ahí se escucha mejor. Facundo Fernández de Argentina, vengo por mí mismo. Quiero sumar que principalmente me oposición al proyecto, principalmente porque entiendo que los, digamos, tratando de solucionar el problema de pequeños operadores, estamos perjudicando a, a pequeños operadores también. En general es una, digamos, una incertidumbre anualmente en la forma en que se hace esa evaluación y la mayoría de los miembros son pequeños operadores. Y si yo, un operador que está en el campo de batalla, como decimos nosotros, está todos los días pensando en que el usuario es el, es el principal foco de, de su día a día y le generamos un trámite o una incertidumbre de poder llegar a perder las direcciones, creo que generamos una incertidumbre necesaria en un contexto que ya bastante incertidumbre tenemos. Gracias. Gracias. Jordi, ¿alguna? Vamos a al dar espacio. Ah, ¿Yo? Un momento, por favor. Tú, tú ¿no? Bueno, bien. buenos días para todos. Quiero agradecer este espacio que nos brinda LACNIC. Quiero agradecer su trabajo. Eh, estuvimos analizando también con algunos colegas, los que, bueno, yo vengo en representación de varios ISP de Argentina. Y bueno, Perdón. Base, perdón, ¿podrías indicar tu nombre, por favor? Ilya Wagner. Perdón. Ilia Wagner. Y, y, y para nosotros también, o sea, en realidad, por, por varios puntos, por varios aspectos, lo que hemos debatido con los colegas, realmente no es eh, favorable la propuesta que, que se está realizando. Así que estamos eh, en oposición, más que nada por, por todos los procesos burocráticos que, que esto sumaría para los pequeños ISP, de, al menos de nuestro círculo de confianza. Así que gracias. Muchas gracias, gracias. Recordamos por favor a los que levanten el micrófono, recuerden opinar si están a favor o en contra. Eh, vamos a dar, Douglas nos das un minuto, vamos a dar un espacio. A, tenemos una pregunta en, en el Zoom. A ver si, Franco, podemos dar el, el lugar. Eh, nombre, por favor, país y organización. Carlos, soy yo. Sí, te escuchamos. Sim, sou o Fernando Frediani. Sou um dos autores da proposta. Estou remoto, não pude estar na Bolívia. É, o que eu queria falar a respeito dessa proposta é, talvez ainda está causando muita confusão nas pessoas. Esta proposta não é sobre é, a possibilidade ou não de se utilizar os recursos para uma coisa ou para outra. As pessoas acham que essa proposta é contrária.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 eh, se si, si quer discutir sobre a posibilidad o no de se alugar eh, endereços IPs, isso tem que ser feito em otra propuesta. A nossa es apenas para se dejar claro no manual de política algo que ya existe: ya no es posible alugar endereços IPs na región da América Latina y e Caribe. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Eh, ¿Algo a Luca nada. No, no. Vamos uh, al micrófono nuevamente, Douglas, adelante. Solamente una, alguna, soy Douglas de Brasil, solamente algunas complementaciones. Uh, Jordi, ¿te acuerdas de, de la política de abusi, uh, que fuera bastante polémica? O, entonces digo, en tres a cuatro, dos, tres años iremos hablar tan fervorosamente sobre la validación de los IPs cuando la, la, la de abusi. Y mi sugerencia es justamente eso, separa o que es la validación de uso de recursos como sugerencia para ajuste de la, la, la política, separo que es, es una cosa y la y otro, otra sugerencia es, estamos hablando de, de qué tipo de a, a, a utilización eh, eh, en la SN ruteado por ASP, o le, mirando por a, a, cosas que son objetivas a todos los operadores de red, mirando a qué es ruteado, pasando por el, el core, de, de la empresa que detiene los, los, los, los recursos o no pasando por el cual de la empresa. Eso es una cosa, a, a, hay que aclarar eso, es una sugerencia. De manera general, la idea es muy buena, pero me coloco en contra. ¿Cierto? Gracias. Muchas gracias. Una, aquí tenemos una pregunta, adelante, por favor. Nombre, país y organización. Neri Machado, Paraguay, eh, ISP. Bueno, eh, antes que nada, eh, estoy de acuerdo también con la política, eh, digo, con el espíritu de, de esta propuesta, eh, ya que se viene una demanda creciente de recursos y esto seguramente va a estar abriendo a lo que se llama en el mercado de valores los eh, over the counter. ¿verdad? Entonces, yo entiendo que eh, es importante el espíritu, sin embargo, me parece que eh, dejaría abierta una puerta incierta que generaría mucho riesgo de que actuemos de una manera incorrecta. Entonces, me parece que eh, podemos seguir analizando, eh, sin embargo, también estoy en contra de, de cómo está actualmente. Gracias, muchas gracias, Neri. Jordi. Preguntas en el Zoom. Bueno, estamos bastante bien con el tiempo. Bueno. Entonces creo que podemos cerrar la discusión, ¿no? Bueno, ahora me diremos un aplauso para Jordi. Vamos a medir la temperatura en la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Le recordamos que en la herramienta Zoom les indique que es una votación. No es una votación, solamente nos sirve como insumo para tomar en cuenta este, el consenso, para medir el consenso. Vamos a pedir ayuda al staff del ACNIC a ver si nos ayudan con el contenido en la sala. El poll está disponible en, en el Zoom, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, aquellas personas que estén a favor de la propuesta, tal como está redactada, por favor, levante la mano unos segundos. Ta, muchas gracias, pueden bajar la mano. Aquellas personas que están en contra de la propuesta, por favor, levante la mano. Muchas gracias, pueden... Ah, perdón. ¿Me confirma el staff si está contado? Mantenga la mano por favor arriba. Muchas gracias, pueden bajar la mano. Aquellas personas que se abstienen a esta propuesta, por favor, levante la mano. Pueden bajarla, muchas gracias. Bueno, la propuesta LAC 2022-2 en su versión 2, clarificación el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes, culmina sus ocho semanas de discusión el día 26 de octubre de este año por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas los moderadores estaremos comunicando a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso los invitamos a que continúen discutiendo esta propuesta en la lista de políticas para aquellos que no están suscritos, reiteramos que si no saben cómo hacerlo se pueden acercar a nosotros o al stand de que con mucho gusto vamos a ayudarlos. Bien, eh, terminamos 30 minutos antes, contamos chistes mientras. Impecable, impecable, media hora antes. Hay una mano levantada ahí. Sí, adelante, por favor. Hola, hola de nuevo. Es un tema, una pregunta de procedimiento y la verdad no supe cómo votar, porque la primera pregunta fue si estamos de acuerdo en la redacción. Y oh, obviamente yo sugiero que se cambie la redacción. Y la segunda pregunta fue si estábamos en contra de la propuesta. Y yo dije, es que como está, no estoy de acuerdo. O sea que no puedo, no puedo votar por ninguna de las dos. Entonces me quedé como, no sé cómo se cuenta esto en el procedimiento. No, no lo que dices es que primero preguntamos, espera, te voy a... Eh, tu idea es que primero preguntamos, pero que quiero ver porque tenemos el... Lo que dijiste vos primero fue los que estén a favor, los cómo está redactada y luego los que estén en contra de la propuesta. Esa es tu, tu duda, ¿no? Sí, es decir, yo estoy a favor de la iniciativa, claro. pero no pude votar por ninguna de las dos preguntas. Ah, claro, claro, sí, perdón. O sea, no Lo, sé cómo es el procedimiento. A, a ver, no obstante, igual, la redacción se mantiene igual, ¿entiendes? O sea, si estás a favor o en contra eh, eh, es, es tal cual está redactada. Eh, si estás a favor del espíritu de la de la propuesta creo que comentaste al micrófono abierto. No se vota. Ah, y, a, y aparte no vota. Y, y aparte no es una votación digo es decir vamos a tomar en cuenta esta esta temperatura vamos a tomar en cuenta la, los comentarios que hicieron en, en micrófono también pero sí es o a favor o en contra tal como está redactada. Si sí, sí, es que la comunidad dijo, y creo que un montón de personas dijeron, necesita estudiarse y trabajarse más esta propuesta, pues vamos a analizar cuántos estuvieron, cuántos indicaron esa, esa posición y seguramente vamos a tomar un consenso en base a lo que estudiemos con mi colega eh, Tomás. Okay, gracias. De nada. Gracias por la aclaración igual. Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno. No sé. Eh... ¿Conocen el cuento del...? No. <risa> ok, eh, yo creo que tendríamos que ir al break, ¿no? Eh, Le sí. pasamos a nuestro magnífico coordinador de sí. ceremonias. Sí, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir al break. Nos hemos adelantado un poquito, pero vamos a retomar en el horario que estaba estipulado. A las 11:30 hora local, 15:30 hora UTC, para los que están de manera remota. Los esperamos nuevamente que disfruten del break. Seguimos con el foro después. 11 y 30, entonces, aquí de vuelta tenemos dos propuestas más. Luego vamos a tener el almuerzo, otras dos propuestas más. ¿Sí? Gracias a todos.